que al llegar a tertulias, actos públicos o culturales su sola presencia impactaba no era un hombre alto, pero sí imponente culto, sabía varios idiomas y de todas las artes amante del juego de ajedrez y de la equitación fácil para los bailes dicen que ganaba con facilidad el agrado de las damas y sabía tocar el piano cortés, pero severo tenaz, pero amable un hombre que amó a su tierra hasta el último sacrificio. En pos de la unidad apartó sus ideas, trató de ser aquel que esperaban sus coterráneos, pero no cedió nunca sus virtudes ni su arrojo. No hizo concesiones al darlo todo, incluso sus seres amados y su propia vida. Amó hasta el último minuto y en ese suspiro que lo llevó a la eternidad alcanzó la gloria. A todos nos legó su mayor ambición. He recomendado la prudencia y que sigan sirviendo a Cuba, como yo lo haré mientras pueda.